No debe haber momento más hermoso o cúspide más alta Bueno, sí, llenar un estadio también, pero bueno, vamos a decirlo así Que estar en el MTV Unplugged, unpl unpl unpl unplugged. ¿Cómo, ¿Cómo carajo se dice? MTV Unplugged Unplugged Cuidado, inglés, ya aprendí una palabra nueva, ya me puedo ir a Estados Unidos No lo digo yo, hay un montón de gente, eso me lo acabo de inventar por ahí Nadie lo dice y soy el único tarado Puede ser, puede ser Pequeños conciertos a capela, por así decirlo, que no suena como si fuera un concierto lleno de miles de personas. Esto tuvo bastante revuelo, ya que la, el propio canal MTV lo hace directamente. Ahí pudimos ver a Nirvana. De Acá de Argentina pudimos ver a Soda Stereo. Estoy sentado en un cráter desierto. Pudimos ver a Charlie García. Car de tiempo de amor, de color y de bandera, Shakira. Y poco más, poco más no, un montón más. Imagínate el orgullo que tenemos ahora. Esos mismos estudios, no esos mismos estudios, obviamente porque están en países diferentes. Este, está Ariera, estuvo Ariera. Así que veamos qué tal les fue o qué tal lo hicieron. Perfecto, seguramente fue. Está mal dicho Capela, pero vos me entendiste. Me esté mucho más tranquilo hacerlo así. No se tienen que mover, no tienen que hacer bailes super coro de Hay que empezar a elotar. Introducción de 20 minutos como para ver un video de uno Soy un genio, ¿viste? Y esto es la genialidad del marketing Si pudiera monetizar sería buenísimo No lo puedo hacer Bueno, ¿qué se le va a hacer? Está bueno porque después te pones a pensar y es Estamos dándole rendas sueltas para que hagan lo que quieran Porque eh, o sea, pasando las generaciones te das cuenta de que le dan más libertades a, otras, a las generaciones futuras Y es como que en un momento van a llegar a escribir los, los, las propias canciones puede ser ¿Ves? esto esto me gustó o sea, es un es un concierto de chill tranquilos o sea no, no hace falta mover las varitas qué mal suena eso por dios varitas palos incandescentes, no sé cómo decirlo exactamente live sticks más fácil así que bueno esto fue el el, el MTV un como carajo era no importa este, veamos, si lo conseguimos Ojalá lo podamos ver Si alguno lo tiene, páselo por Discord El canal de Discord que tenemos todos Que nadie habla, hablamos tres personas Y una no soy yo